Empezamos con la información. Por unanimidad, la Asamblea Nacional censuró al excontralor Carlos Polit, quien se encuentra fuera del país bajo la acusación de incumplimiento de funciones luego de una larga sesión que inició la tarde de este domingo 2 de julio. Minutos antes de que arranque el proceso, el abogado de Polit, Hernán Ulloa, presentó un escrito ante el legislativo que fue leído durante la sesión en el que se fundamentó sus descargos. En el documento, el excontralor señala que no se ha presentado ninguna prueba respecto de la acusación que se le formula. Ulloa aseguró que el excontralor quien está en Estados Unidos y sobre quien pesa una orden de prisión estaba dispuesto a regresar al país para contar su verdad, pero que desistió por la medida judicial dictada en su contra. Además, informó que su defendido interpondrá una querella internacional, ya que se le inició un proceso sin pruebas. Entre las pruebas presentadas ante la Comisión de Fiscalización constan las inasistencias al, a su trabajo en el último semestre. La investigación que realiza la Fiscalía en su contra y el desvanecimiento de glosas contra la empresa Odebrecht. La vivienda es una respuesta social que devuelve la dignidad a los seres humanos, por ello el gobierno se ha propuesto impulsar la misión Casa para Todos con el apoyo de los gobiernos seccionales de todo el país. Esposas de los alcaldes y prefectos de Manaví y Esmeraldas apoyarán el trabajo de Rocío de Moreno en el programa Casa para Todos, respaldo que fue ratificado durante un encuentro en la ciudad de Puerto Viejo. La propuesta de Rocío González se basa en desarrollar una vinculación para gestionar terrenos que concreten los planes de vivienda, cuya expectativa es la construcción de 325 mil soluciones habitacionales al hablar de Casa para Todos, es, eh, eh, ingresa en esto toda la vida de una persona, porque además Casa para Todos es parte de la misión Toda una Vida, que como ustedes saben trata diferentes temas para tratar de que eh, nuestra sociedad esté mucho mejor y de esta manera lograr una vida plena, una vida segura, una vida en la que todos nos sintamos contentos, sintamos que estamos haciendo por los demás y que estamos unidos. Para mí es muy importante eso de estar unidos, de, de que la familia esté unida y la familia es la base de la sociedad. Mercy Santos, esposa del alcalde de Montecristi, destaca la importancia de este proyecto nacional. El proyecto Casa para todo es muy importante porque así podemos llegar a los sectores vulnerables. Existen muchas familias vulnerables, entonces este proyecto de parte de la señora Primera Dama del Ecuador y de nuestro presidente es muy bueno, va a cumplir con muchas necesidades. Recuerde que lo que vivimos aquel 16A, muchas personas quedaron sin su vivienda y este proyecto va en beneficio de aquellas personas y en los sectores Obviamente que son de bajos recursos económicos. Esta mediación de las esposas servirá también para crear comunidades seguras. Yo pienso que, o sea, nos hemos sentido todas, nos hemos sentido muy emocionadas de que se nos haya invitado y poder participar en esto. Nos sentimos dos no solas. Nosotros anteriormente hemos trabajado, trabajamos en Manaví con todo el grupo y en, en lo, siempre lo que fue salud. Pero yo pienso que sí es fundamental que las familias tengan una casa donde vivir, una casa digna. De las 325 mil viviendas, 191 mil se adjudicarán a familias de escasos recursos. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. De desarrollo Urbano y Vivienda Midubi, María Alejandra Vicuña, junto al titular del Consejo Sectorial de Hábitat y Ambiente, Virgilio Hernández, mantuvieron la tarde de este viernes un encuentro con varios prefectos del país. Esto con el objetivo de delinear desde el ámbito local las acciones que permitan la rápida ejecución de casa para todos. Tenemos una enorme responsabilidad. En el marco del plan Toda una Vida que lidera el compañero presidente, la misión Casa para Todos, que es uno de los programas emblemáticos de este, del proyecto político de la Revolución Ciudadana, con el liderazgo del compañero Lenin Moreno, es indiscutible la participación y el rol protagónico que tendrán todos los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí el compromiso es de lado y lado. Creo que el rol protagónico que van a jugar los gobiernos autónomos descentralizados en la identificación, por ejemplo, del suelo disponible para lograr este objetivo importante de la construcción de 325 mil viviendas. Les invito a ustedes que, como esto estamos haciendo, recogiendo distintas iniciativas, si ustedes tienen propuestas que ayuden a la agilidad de los trámites, háganos llegar. Porque la idea es recoger criterios de constructores, de autoridades, de los gobiernos autónomos y poder plantear un paquete de las reformas indispensables. El pasado viernes 30 de junio la Fiscalía General del Estado desarrolló un segundo operativo dentro de las investigaciones que se llevan a cabo dentro del caso Odebrecht. En dicho operativo se detuvo a dos ciudadanos investigados por lavado de activos y enriquecimiento no justificado. La noche del viernes 30 de junio, la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, ejecutó la Operación Brasilia Fase 3, mediante la cual se detuvo a los ecuatorianos Ramiro Fernando C.C. y Diego Fernando C.G., investigados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento no justificado en torno a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público sobre el caso Odebrecht. Según los informes de la Fiscalía, Ramiro C. registraría varios movimientos financieros inusuales a nivel nacional y en el exterior. El implicado, al conocer las primeras acciones operativas de este caso, habría presentado una declaración de liquidación conyugal para evadir sus tributos al Estado, sin cambiar su estado civil de casado. En el segundo allanamiento fue aprehendido Diego Francisco C.G., quien sería accionista de 22 empresas, de las cuales 11 se encuentran en disolución. Sus registros tributarios muestran un valor aproximado de 2 millones de dólares que no se encuentran debidamente justificados. Dentro de los indicios encontrados se encuentra dinero en efectivo, lote de joyas, cheques, transferencias y claves de cuentas en Curazao, Panamá y Belice, además de equipos de computación, teléfonos celulares, entre otras pertenencias. Los detenidos fueron llevados hacia la unidad de flagrancia. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 7 de la mañana con nueve minutos. Hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos cuáles son las acciones que se realizarán para el mejoramiento del malecón de playas. Inicio de espacio promocional. La belleza del Ecuador...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 El siempre es crecer.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 Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. Carla Viviana Arellano, ingeniera química de profesión, se convirtió en la primera mujer en ocupar la gerencia de refinación de la empresa pública Petroecuador. La nueva gerente señaló estar honrada por esta designación y ofreció trabajar con honestidad en sus labores diarias. La funcionaria ha desempeñado cargos de subgerente de finanzas en la estatal petrolera. También ha sido jefe de costos, jefe técnico y responsable de la calidad de laboratorios de aguas y microbiología de la Escuela Politécnica Nacional. En otro tema, el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Augusto Barrera constató la toma de evaluaciones ser bachiller en el Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil que se realiza a ciudadanos graduados en años anteriores Las pruebas iniciaron el pasado 30 de junio y concluirán el día de hoy más de 165 mil personas graduadas en años anteriores rinden la prueba ser BACHILLER con la finalidad de acceder a un cupo en las instituciones de educación superior públicas del país. Esta prueba también la rinden 120 mil estudiantes del ciclo Sierra que están por concluir sus estudios secundarios. En Guayaquil. El Colegio Vicente Rocafuerte es una de las mega sedes hasta donde han llegado cerca de mil aspirantes a rendir la prueba. Carla Mejía y Katherine Méndez hicieron su evaluación en este centro. Me fue bien, eh, este, estoy esperando ahora porque ya la vez pasada no, no pude ingresar a la universidad, entonces ya estoy intentando otra vez para poderme postular para ingresar. Comencé a trabajar con las plataformas que dan del del ser bachiller, eh, la plataforma jóvenes eh, y es muy buena. Por medio de eso he practicado y ahí más o menos dan algunas de las preguntas que estaban en el examen. Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenesit, constató el desarrollo de las pruebas ser bachiller en Guayaquil. Hemos tenido ventajosamente un éxito, yo creo que bastante general, del deporte que tenemos desde el 98,4% de instalación del conjunto de sedes, de laboratorios, de los sitios en los que esto ocurre. En el caso de Guayaquil, particularmente, en los días de ayer, hoy y mañana, pero fundamentalmente hoy es el día más intenso, eh, rendirán los exámenes eh, aproximadamente 48 mil chicos que son sustentantes, que se han inscrito. Por su parte, Harvey Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Evaluación Educativa INEVAL, recordó que el examen contiene 155 preguntas que evalúan el dominio matemático, lingüístico, social y el razonamiento abstracto. 292 mil sustentantes en todo el proceso. Al día de hoy tenemos prácticamente ya 160.000 que han evaluado y el martes... Vamos a estar juntos dando las cifras cerradas del proceso. La evaluación Ser Bachiller se realiza en 1,453 sedes a nivel nacional con el apoyo de 2.000 aplicadores. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. El cantón Playas en la provincia del Guayas mejorará el ornato de la ciudad con la construcción de la primera etapa del nuevo malecón. Esta obra será una realidad gracias a un convenio interinstitucional entre la prefectura, el Banco de Desarrollo del Ecuador y el municipio de Playas. Yo quiero ratificarle al prefecto Jimmy Jairala y a la alcaldesa el compromiso del Banco de Desarrollo del Ecuador. Nuestro objetivo final entre ustedes que son accionistas de la institución y la gerencia del banco es generar condiciones de vida digna para la gente y este proyecto sin duda es un reflejo de ese trabajo colectivo esta infraestructura obviamente mejorará la calidad de la población de todo el cantón pero principalmente garantizará ordenamiento y circulación vial en la parte céntrica de, de esta ciudad durante los últimos 10 años el Banco ha hecho un importante esfuerzo para financiar infraestructura pública que combata la pobreza, esta pobreza multidimensional que se refiere. Creemos que se han generado unas bases sólidas en cuanto a la dotación de servicios públicos. Hoy tenemos que dar un salto, una nueva mirada a proyectos productivos, proyectos que generen empleo durante su construcción, que generen empleo durante su funcionamiento y que también generen condiciones de retorno para que las rentas de las municipalidades, para que las rentas de las prefecturas vayan siendo cada vez más sostenibles. En otro tema, el Ministerio de Cultura promueve una campaña que busca destacar a personajes históricos a través de la exposición de sus retratos. Esta campaña inició con Manuela Espejo. Su autor nos cuenta cómo fue el proceso de creación de esta obra. A continuación, una nota periodística de nuestra compañera Caterine Morejón y la realización de Rodrigo Sandoval. Periodista, enfermera, feminista y luchadora fue Manuela Espejo, representada en esta figura de cera del Museo Alberto Mena Camaño, uno de los sitios históricos más visitados de la capital de los ecuatorianos. Su lucha, su trabajo y su convicción han sido plasmadas en varias representaciones, entre ellas el retrato del pintor ecuatoriano Enrique Estuardo Álvarez. Eso es lo que marca eh, eh, la, la revolución, ¿no? estas mujeres revolucionarias, y que les da ese gran valor también, y hablamos de Manuel Espejo, ese valor de solidaridad, de ver por los demás. La mirada y su reflejo es lo que inspiró al pintor ecuatoriano Enrique Estuardo, cuando retrató a Manuel Espejo, mujer precursora de la emancipación americana y defensora de los ideales de la mujer, plasmados en el diario Primicias de la Cultura de Quito, bajo el seudónimo de Herofilia. Este retrato que estará ubicado en las instituciones públicas es parte de la campaña que promueve el Ministerio de Cultura para resignificar el valor de mujeres y hombres que forjaron la historia del país. Es un tríptico, hay que contarles las piezas. Su autor, Enrique Estuardo, quien nos recibe en su estudio lleno de algunas de sus obras y otras en proceso, destaca que esta iniciativa fortalece la memoria histórica. Ha sido un acto de desprendimiento, de amor, por la, por la historia del país y por, también por haber identificado un problema que existe en el país. O sea, ¿cuál es el problema? La falta de valores, la falta de conocimiento de la historia. Enrique, quien lleva pintando prácticamente toda su vida, nos cuenta que este retrato nació hace siete años con su exposición de mujeres libertarias, y Quilago inspirado en plasmar el lado humano de mujeres históricas del Ecuador. El proceso fue arduo, pues se realizó un estudio genealógico e histórico. Mujeres que tenían historias de lucha, sobre todo. Y cuando yo hice esos, esos retratos de quilao pues eran retratos más bien de las historias de esas mujeres. Y por eso quería que el espectador se conecte con su esencia vital, con... Con, su, ...con el ser humano que estaba atrás. Para él, esta campaña no solo rescata la historia... ...y el valor de los personajes que sentaron los cimientos de esta patria... ...sino que también impulsa a los artistas ecuatorianos... ...que como él, nos representan a nivel internacional con gran altura. Para mí ha sido una oportunidad de que se visibilice el, el trabajo... Porque, ...por esto, porque hay un interés de que la gente conozca... ...quiénes son los constructores del país... Actualmente Enrique Estuardo Álvarez trabaja en su última exposición, llamada El Dorado, una fusión de técnicas con figuras precolombinas, cuyo objetivo es interpretar la diversidad cultural y la memoria genética que tiene el país. Esta muestra con más de 32 obras se exhibe en la Embajada de Ecuador en Estados Unidos y una vez más, la esencia de estas pinturas es el poder de la mirada y la historia que ésta puede contar. Vemos... Eh... Obras de arte. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Katy. Le contamos ahora que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, promueve la conservación de la población de iguanas rosadas que habitan en la isla Isabel, en Galápagos. Se estima que existen alrededor de 300 ejemplares de esta especie, que es única en el mundo. La única población de iguanas rosadas que existe en el mundo habita en la cumbre del volcán Wolf, en la isla Isabela, del archipiélago de Galápagos. La particularidad de estos reptiles y el interés en su conservación han motivado al Ministerio del Ambiente para iniciar el monitoreo de sus hábitats, época de anidación, migración, entre otros. El objetivo es arrancar con la crianza y reproducción en cautiverio de esta especie. Se estima que la población de iguanas rosadas en la isla Isabela alcanza los 300 individuos. Un equipo de la dirección del Parque Nacional Galápagos levantó la información relativa a las condiciones de esta especie. Los técnicos lograron monitorear y examinar a 55 ejemplares. El Ministerio del Ambiente, en coordinación con la Universidad Tor Vergata de Roma, colaborarán en la colocación de un dispositivo de seguimiento que se ubicará en el dorso de algunas iguanas. De esta manera se conocerá la información más relevante de la especie, la cual al momento está en buen estado. Una vez que se logre monitorear los lugares donde anida esta especie de reptil, los equipos técnicos podrán replicar sus condiciones ambientales e iniciar un programa de reproducción en cautiverio. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 7 de la mañana con 22 minutos. Hacemos un nuevo corte. Al regresar tendremos el resumen de las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Para visitar las montañas, los danes en el Ecuador, eh, la ventaja que tenemos frente a otros destinos es que se puede visitar todo el año. Es decir, toda la, toda la temporada de montaña puede resumirse desde enero hasta diciembre. Sin embargo, existen fechas específicas donde es mucho más aconsejable y el clima es mucho más amigable para poder visitarlas. Estos son los meses de junio, de julio y de agosto, y tenemos los meses de diciembre y de enero. Son los meses donde existe mayor cantidad de sol, ...menos nubosidad y un clima más agradable para poder visitarlo. En el Antistana tenemos dos sitios puntuales. Tenemos la montaña en sí y tenemos la Laguna de la Mica. Existen, por ejemplo, senderos de media montaña... ...que recorren alrededor o a lo largo de la Laguna de la Mica. ...que ofrece vistas espectaculares, tanto de la Laguna Lamica como el Paramondino... ...y en días más despejados desde la Antizana, y desde ahí también se puede ver desde la parte alta... ...incluso otros volcanes cercanos como el Cotopaxi. En la media montaña nosotros hablamos de un promedio de los, de los 3.000 metros hasta los 4.200 4 metros aproximadamente... Sobre los 4,200 metros, 4,500 metros, ya estamos hablando de alta montaña. Es donde las condiciones, tanto de clima, la temperatura desciende mucho, el viento es mucho más fuerte y sobre todo, sobre los 5,000 metros de altura, ya empiezan los glaciares. Es donde ya necesitamos de equipo técnico más especializado. Puede ser media montaña fácilmente o alta montaña. Y en cualquiera de las dos se puede disfrutar de forma increíble.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 Hong Kong está dividida 20 años después de su devolución a China. Y en Estados Unidos, veteranos y jóvenes con problemas buscan cura en la naturaleza. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Hong Kong tiene una crisis de identidad tras 20 años. Desde su devolución a China, la ciudad se ha dividido profundamente en lo social y lo político, con Pekín dispuesta a estrechar lazos. El activista pro-democracia Joshua Wong cree que la ex-colonia británica está en una encrucijada. La democracia y la autonomía deben ser los principios más importantes para nosotros para preservar la unicidad de mi lugar natal. Y lo que esperamos es que la gente tenga derecho al referéndum para decidir el futuro de esta ciudad. Hong Kong está gobernado por una política de un país, dos sistemas, dando un alto grado de autonomía y libertades poco vistas en China continental. El temor a que esto cambie ha llevado a manifestaciones de activistas que enfurecen a Pekín. Pero las autoridades insisten en que el sistema está intacto. Creo que un país, dos sistemas se mantiene bien en Hong Kong. Nuestro sistema separado, aplicación de la ley, nuestros sistemas económicos, financieros y fiscales separados siguen intactos. Y nuestra economía, los indicadores económicos muestran que vamos bien. Aún así, la inequidad social ha elevado las tensiones. La brecha entre pobres y ricos alcanzó un récord. Los precios de las propiedades están fuera del alcance de muchos, en parte a causa de los ricos inversores chinos. Algunos consideran que hay una creciente influencia china. Definitivamente dañó el espíritu de la gente aquí. Como nací en Hong Kong, soy un hongkonés. Creo que es muy diferente. Preferiría tener al gobierno británico aquí. El presidente Xi Jinping hará su primera visita oficial para las celebraciones del 20 aniversario y será recibido con aplausos, pero también con protestas. De cualquier manera, podría ser poco consuelo para quienes sienten que están viviendo en la sombra de Pekín. El sol no brilla igual para todos en Río de Janeiro. Cada amanecer, los niños de la favela Ciudad de Dios van a la escuela atenazados por un miedo que cala hasta los huesos. Atizada por la crisis económica, la violencia callejera se ha disparado en los últimos meses. Los tiroteos y refriegas constantes entre bandas criminales y las fuerzas del orden tienen a los vecinos con el corazón en un puño. Estaba en casa y me llamaron de la guardería porque había un tiroteo. Me dijeron que fuera corriendo para llevarme a mi hija. Almir, que montó en su bicicleta y no paró de dar a los pedales Hasta la guardería nunca olvidará ese momento Cuando llegué, los niños estaban tumbados en el suelo Los profesores también en el suelo Sin empleo, Almir confiesa que sueña con marcharse Pero no puede permitirse el lujo de alquilar una casa Su angustia se refleja en los rostros de muchos de sus vecinos la salud mental de la favela alerta a los expertos, se está resintiendo. Tenemos casos de personas con síndrome de pánico, hipertensión y síntomas de depresión severa. Todas estas personas residen en las favelas, afirma el investigador Leonardo Bueno del Instituto Fiocruz. Casi abandonados a su suerte, los niños de Ciudad de Dios viven a escasos kilómetros del lujoso barrio de la Villa Olímpica de Río. Chad Brown es un veterano de guerra estadounidense que sufre estrés postraumático. Después de servir en las guerras del Golfo y Somalia, requería mucha medicación, vivió en la calle e incluso contempló el suicidio. Encontró una cura al aire libre en los Everglades de Florida. Un amigo mío me llevó al río y básicamente puso una caña en mi mano y me llevó a pescar. Y cuando atrapé mi primer pez, estaba riéndome y estaba orgulloso y sentí que toda esa medicación estaba saliendo de mi sistema. Inspirado en su curación personal a través de la pesca, Brown creó Soul River, una organización sin fines de lucro que lleva a los veteranos y jóvenes citadinos a excursiones al aire libre como esta. Brown espera que la exposición a la naturaleza e intercambios entre los dos grupos puedan construir un sentido de comunidad entre ellos. Había mucha ira y resentimiento hacia él y estar en esta organización, viendo hombres que en realidad tienen familias, que en verdad se preocupan por sus familias y estar expuesta a diferentes cosas que puedo hacer y que son productivas para mi comunidad, es muy revelador y ayuda mucho. Desde 2013, South River ha recibido la mayor parte de sus fondos de la Comisión de Pesca y Conservación de Estados Unidos. Aún así, este año recibió menos de la mitad de la agencia federal. Brown culpa al tenso clima político y a los recortes de fondos a la conservación propuestos por el presidente Donald Trump. Es una cuerda que tengo, que necesito y que los veteranos... Y que los veteranos y la juventud necesitan también. Gracias al patrocinio privado de una compañía de equipo de pesca, Brown aún puede llevar grupos más pequeños a los Everglades. Siete de la mañana con 30 minutos. Cerramos la primera emisión de Noticiero Ciudadano. Le invitamos a mantenerse en sintonía de este canal y nos veremos conmigo hoy a las 13 horas. Que tengan una excelente mañana.